Capitán Rutberg está llegando a un límite, ha llegado al tope de la situación. Nosotros estamos desbordados y el personal médico está batallando con todo. Están cansados, están agotados.